La ciudad no descansa y parece que tú tampoco. Quieres una pausa, que todo se mueva más lento, más amable. Aún no lo sabes, pero en el fondo lo que quieres es vivir en Ciudad Maderas la empresa desarrolladora de lotes habitacionales más grande del país, con más de 35 años de experiencia, con presencia en Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, ahora orgullosamente en Yucatán, y oficinas de atención en Ciudad de México, Cancún y Houston, en donde Ciudad Maderas ha traído innovación, plusvalía, seguridad e inversión, urbanización de primer nivel y crédito directo sin revisión de buró, con mensualidades desde 924 pesos en terrenos habitacionales. Con casas club, gimnasios, albergas, canchas de tenis y más amenidades. Descubre la brisa que deja tus problemas atrás y coloreate con el verde azul del puerto de Chuburná. Terrenos Premium en Ciudad Maderas Península. Ahora en Mérida, Yucatán.